Tú me dejaste de hablar cuando yo te quería ver es que me siento mal, parece que tú estás bien Jóbalo tú alguien más, aquí a mi nivel Pero no lo creo más, yo ya no estoy a tu pies como lo voy a estar porque ella cambió Dame mi pelo mi tal, en mi cabeza también Borré todo el malestar, todo eso lo bate. Ahora toca conquistar todos los barrios Y coro de cristal, es igual Yo ya no puedo pensar Y cabros y cabros son todos yeah. Igual quedo con martillo Cierra yeah. puerta con vestido Te wow. cagaron sencillo hey. Tú me dejaste hablar cuando yo te quería ver Es que me siento mal pero sé que tú estás bien hey. Hey, hey.